Hola, qué tal, cómo están. Este video es en referencia a un posteo que Facebook me recuerda que hice hace dos años y ahora les comparto en la imagen del posteo y lo que puse ese posteo que decía valorar lo voy a leer porque así soy textual con lo que publiqué en ese momento. Y dice valorar lo importante, esencialmente respetar nuestras emociones y sentimientos. Hice en cada letra de la palabra viernes, porque hace dos años, ese día que lo posteo era viernes, entonces cada una de las letras, la B, la I, ¿sí? y así sucesivamente todas las letras de la palabra viernes, le puse un significado. Y ahora que Facebook me recuerda a lo que publiqué, y hoy siendo lunes, digo, en realidad, y más allá que lo hice hace dos años y era viernes, siendo el lunes tiene exactamente el mismo valor. Y por eso lo traigo ahora en el formato de video. También lo posteé en formato de texto para quienes quieran acceder a ese formato. Y la idea es hablar un poco de esto, ¿no? de los valores. Y cómo nosotros valoramos nuestras propias emociones y sentimientos. Y qué tan importante es darle valor a nuestras emociones y sentimientos. Eh, hablar un poquito, como siempre trato de hacer, es desde el coaching. Y esto va a acercarlo a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, de tu vida, de mi vida. Y para que esto, digamos, para que nuestra vida cotidiana sea un poco más, si se quiere, más agradable, más, este, a ver cómo ponerlo con palabras sencillas que todos podamos entender, digamos, que sea nuestro cotidiano más sencillo de llevar, más simple, más agradable, más confortable, ¿sí? Que sea más placentero, que sea más pleno, que nuestra vida cotidiana sea más plena, de lo que ya posiblemente ya sea, y si no lo es, entonces con más razón, que te acerques día a día y paso a paso a esa plenitud que estás queriendo en tu vida cotidiana. ¿sí? Entonces, bueno, me, la verdad me, me encantó esto. Eh, me, me gustan ciertas cosas de la tecnología, como en este caso Facebook, que te recuerda a algo que hayas publicado hace un año, hace dos años. Eh, digo, la, la importancia de valorar nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿no? Y hablando un poquito, para no ser tan extenso en los videos, en estos videos, que la idea es que sean cortitos y que te sirvan como para, a ver, hacer un poco de coaching en tu propia casa. Y vos mismo o vos misma. Obviamente que si querés eh, también podés llamar a un coach o a una coach y lo que nosotros llamamos habitualmente coachearte, que básicamente es conversar. ¿Sí? sobre algo que te esté pasando, que quieras mejorar o que quieras cambiar. Independientemente de que si contratas o no contratas un coach o una coach, también puedes hacer cierto tipo de reflexiones, ¿no? Digamos tomarte tiempo de reflexionar sobre ciertas situaciones y sobre ciertas formas de pensar, mecanismos de pensamiento, ¿sí? Esto tiene que ver, de esto se trata el coaching, es ¿eh? en una conversación de coaching, uno conversa con su coach y y empezás a conversar sobre lo que te pasa. Y en estas conversaciones siempre se da lo que nosotros llamamos juicios de valor. Ciertas cosas que valoramos o que valorábamos y que ahora tienen un valor diferente. Y las emociones son una clave fundamental en nuestra vida cotidiana. Todos vivimos en estados emocionales permanentes. Cambiantes, más, menos, más tiempo, menos tiempo... Eh, o, o, o emociones que son como más instantáneas, ¿no? algo que nos representa por alguna situación en particular, en algún momento particular del día, eso te representa, o, o te, sal, te sale, digamos, alguna emoción, y te dura algunos segundos, otras te pueden durar todo el día, pero la importancia es valorarlas, y respetarlas, eh, en ese valor y en ese respeto, te estás respetando vos, y te estás valorando vos, la idea es que, eh, a ver, entender también un poquito que las emociones no son buenas o malas, son emociones y todas son valiosas. Puede ser que algunas nos gusten más que otras, esto también está claro, Digamos a mí también, como a vos supongo, te pueden gustar más algunas emociones que otras, porque son más sencillas son más fáciles o más agradables de vivirlas, de transitarlas. Eh, lo que no significa que las que no nos gustan tanto, o la que nosotros, o vos, o socialmente, incluso, se tratan como emociones malas, en realidad no son tan malas, o no son malas, de hecho. Simplemente representan un estado, un momento, una situación que a nosotros nos genera esa emoción. Pero la emoción en sí misma no es nada, no es, no es mala. Puede ser que esa situación no nos esté gustando, y nos, re, y nos lleve a un estado emocional diferente que no es agradable. Pero no es que la emoción no es agradable, la situación no es agradable y eso nos lleva a un estado emocional poco agradable o desagradable. Entonces, en realidad, la emoción es básicamente como una forma de mostrarnos algo que nos está pasando. Y esto hay que valorarlo, hay que respetarlo, porque a ver, gracias a esa valoración y ese respeto que vamos a tener sobre nuestras emociones y sobre nuestros estados emocionales, vamos a poder de a poquito ir entendiendo qué nos está pasando y qué nos pasa con ciertas situaciones. Y cuando digo situaciones, pueden ser externas, digamos, algo que va más allá de, nuestro, de nuestra capacidad de gestión, nuestra capacidad de manejo, digamos, nuestra capacidad de poder modificarlo o no. E incluso y, y otras veces son cosas que nos pasan a nosotros, que nosotros sí estamos capacitados, o sí tenemos la posibilidad, porque la capacidad puedes, puedes tenerla en este momento, y si no, puedes adquirirla también. ¿no? Digamos, pero sí puedes gestionarla, puedes de alguna forma modificar ¿sí? ese, ese suceso, esa situación. Lo que es importante, como dije en un principio, y en base a este posteo que puse hace dos años, y que Facebook me recordó, que es valorar y respetar nuestras emociones y sentimientos. Entonces, gracias a esa valoración, gracias a ese respeto, vamos a poder ir entendiendo un poquito, y vas a poder ir entendiendo un poquito eh, lo que te está pasando. Y lo que te está pasando, en, representado en esa emoción, es, ¿por qué te genera esa emoción? ¿Y para qué te, para qué te muestra esa emoción de esa forma? ¿Sí? Esto es lo que habitualmente pasa en una conversación de coaching que también digamos, es válido en este vídeo como aclararlo, hay muchas personas que escuchan mucho de Coaching o incluso puedes buscar videos en YouTube, hay miles de videos la verdad que hay, hoy por hoy gracias a la a Internet y a estas plataformas de, de videos o, o mismo como Patreon eh, de texto, video o, o todo tipo de formatos de hecho podés este, acceder a un montón de información acerca de Coaching pero posiblemente no tengas una conversación de coaching grabada porque por lo general son confidenciales. No por lo general, son todas confidenciales y nosotros como coach debemos respetar un código de ética. En este código ético está la confidencialidad de lo que se conversa dentro de una sesión de coaching. Nosotros llamamos sesiones a las conversaciones de coaching y somos absolutamente respetuosos de lo que pasa dentro de esa conversación. Porque es totalmente privada y confidencial, entonces es muy poco probable que encuentres alguna conversación de coaching grabada. Las hay, siempre las, las que están grabadas, están, están en YouTube, están eh, con el permiso de la, de la persona que fue coacheada, ¿no? Si no, no podría ser de otra forma. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Volviendo al tema de valorar las emociones y los sentimientos, es importante, me parece, creo yo, desde lo que nosotros sabemos como coaches, de lo que representa nuestra inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no es... Es, mucho, es un montón de cosas, digo, pero para simplificarlo, empezar a comprender qué nos pasa con las situaciones, qué nos pasa con las emociones y cómo de hecho incluso después respondemos o accionamos, lo que nosotros llamamos acciones, cómo respondemos a esas emociones. ¿sí? Es ante X situación, nos, se nos viene encima, digamos, por decirlo así sencillo, una emoción y esa emoción después nos como que nos configura, de alguna forma es como que también nos, nos condiciona, ¿no? Si, si no somos lo suficientemente conscientes de esa emoción, nos condiciona al momento de responder, al momento de accionar, al momento de planear una respuesta. Cuando, y cuando digo planear no es que uno esté días pensando, posiblemente el planeamiento de una respuesta sean dos segundos, ¿eh? Digamos, es una cuestión casi a veces instantánea. Pero justamente de eso se trata la inteligencia emocional, de eso se trata incluso valorar y respetar nuestras emociones y su, nuestros sentimientos. Eh, si estás triste es válido, si estás alegre es válido, por eso decía que, y por eso pongo lo de triste y alegre, porque son como algunas tienen mejor prensa que otras, ¿no? Digo, eh, pensamos que algunas son mejores y otras no tanto, unas son buenas, otras son malas. A veces desde lo social, si se quiere, se piensa que estar triste es malo, pero si no estás triste, ¿cómo entenderías la alegría? ¿Cómo sabrías que estás alegre si nunca estuviste triste? ¿Cómo podrías darle valor e importancia al estar alegre si nunca estuviste triste? ¿No? Entonces, son todas importantes. Y no es que sea mala la tristeza. Es buena la tristeza, porque desde ese lugar nosotros también desahogamos por ejemplo, ¿no? o la angustia, o la alegría. O sea, cualquiera de las emociones que vos quieras poner, si quieres anotarlas, las que vos eh, reconoces, también hay muchos videos sobre emociones, pero digo, es importante darle valor a todas y respetarlas todas, las emociones que tengas. Y a medida que vayas valorando y respetando, y vayas reconociendo lo que te pasa en situaciones posiblemente similares. Siempre te lleven a similares emociones. Y posiblemente también acciones o empieces a dar respuestas similares. Y de esto se trata el coaching. Que tengas una situación similar no siempre es necesario. E incluso es sano o es saludable o te trae beneficios a vos. El tener las similares emociones. Y ante similares emociones incluso, si tomamos solamente las emociones, sí, sí, digamos, no descartando, pero dejamos un poco de lado ¿no? lo que nos pasó, es si tomo la emoción, no siempre tengo por qué responder de la misma manera. No siempre tengo por qué accionar de la misma manera. ¿sí? De esto se trata coaching. Es ante X situación poder verla de una manera diferente. Pensarla de una manera diferente, sentirla de una manera diferente y valorar esas nuevas maneras de mirarla, pensarla, sentirla. Y en base a eso después accionamos, planeamos y comenzamos como a hacer de diferente manera, hacer cosas de diferente manera. Así que bueno, la invitación es a que comiences, si querés, obviamente, por eso es una invitación, a valorar a respetar, a identificar eh, tus emociones. Si te sirvió, si no te sirvió. Digamos, si lo que te pasó y en esa emoción te sirvió vivirlo de esa forma. Si te sirvió validarlo. Y si no te sirvió también validarlo. Y desde esa validación de lo que no te sirvió, empezar a gestionar, planear y tratar de, si querés, obviamente, cambiar lo que sea necesario para que sí sea mucho, a ver, o sí sea mejor en la próxima situación, o en una situación diferente, una situación similar. Así que bueno, nada más. Era este video en base a un posteo, como dije en un principio, de hace dos años, que era basado en la palabra viernes, porque hace dos años era viernes, hoy es lunes, y creo que la frase vale igual. Valorar lo importante, esencialmente respetar, nuestras emociones y sentimientos. Así que bueno, te agradezco por este tiempo, que te agradezco tu aporte. Esto me motiva obviamente a seguir investigando, trabajando, e incluso produciendo contenidos para esta coaching con Hugo dentro de patreon.com. Hasta luego.